Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, eh, continuamos con la clase, entonces denme un segundo, voy a empezar a grabar. Listo. Bueno, en este capítulo hemos estado bueno, viendo pues, los, lo que llamamos teoremas clásicos, ¿no? O sea, que son como esos este, grandes resultados que se obtienen que son eh, particulares de la variable compleja. Eh, yo empecé con el teorema de Liouville y sus consecuencias, y Jaime les dio el teorema de Schwarz. Pues, las, eh, las funciones en el disco se pueden clasificar bastante bien, ¿no? Eh, pero también les dio el principio máximo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a empezar a relacionar, eh, bueno, funciones armónicas. Eh, bueno, la definición de una función armónica es una definición para una función real, ¿no? De R2 en R, ¿no? De hecho, eh, más aún, se puede hacer de Rn en R, para funciones de R en R. Pero, pues ya vimos que si tú tienes una función eh, compleja, y en particular si esta es holomorfa, tanto su parte real como su parte imaginaria son funciones armónicas, ¿no? Entonces, esto pues, empieza a estar eh, curioso, chistoso, y bueno, para mí eso son sinónimos de interesante. En el sentido de que esto nos va a permitir regresar a cuestiones de cálculo, ¿no? De cálculo real. ¿Qué digo? También se pueden hacer directamente en el cálculo. Pero aquí pues, nos aprovechamos mucho de la cuestión compleja, ¿no? Entonces vamos a estar regresando como a ciertos problemas de, variable, de variables reales. Entonces, eh, bueno, les empiezo dando la definición de qué significa que dos funciones armónicas sean conjugadas. Vamos a decir que dos funciones que van de R2, o sea, de, bueno, de un dominio en R2, en R son conjugadas si existe una función holomorfa este, con el mismo dominio, de tal manera que la parte real de la función sea la primera U y la parte imaginaria sea B. Dense cuenta que, de primera instancia, cuando hablo de. cuando me tomo estas funciones. Digo, ah, me tomo dos funciones a secas, no les estoy pidiendo nada. Y voy a decir, son conjugadas armónicas, aquí ya empieza a salir la palabra armónicas, si existe F holomorfa. ¿Qué es lo que pasa? Que si son conjugadas armónicas, el hecho de que exista F holomorfa, quiere decir que tanto U como B son funciones armónicas, por el resultado que ya habíamos visto. La parte real y la parte imaginaria de una función holomorfa es una función armónica, ¿no? Ahora, esto pues mete de, bueno, de forma, de manera formal, pues, como una relación, ¿no? Si saben dan esto es una relación entre funciones. Digo, realmente debería de, este, esta relación dep depende del dominio también, pero bueno. Vamos a suponer el dominio fijo, ¿no? entonces si yo considero todas todas las funciones este con dominio A que van a R pues yo acabo de dar una relación no pero bueno, el gran problema de esta relación es que es digo, como relación desde el punto de vista conjuntista pues no es una relación este, que cumpla propiedades bonitas no en qué sentido bueno, lo primero es que si u y b son holomorfas, lo primero que se puede mostrar, y digo, que si u y b son conjugados, los que pasan a ser conjugados son menos b y u. Entonces, desde este punto de vista nos dice que la función no tiene por qué ser simétrica. Es decir, el orden en la relación se sí importa. O sea, no es lo mismo decir u y b son conjugados que b y u son conjugados. Lo que sí tenemos es que si u y b son conjugados, entonces menos b y u son conjugados. Vamos a dar un ejemplo pero súper sencillo, ¿no? A ver, veamos, empecemos con esta función. u de x y es x, ¿no? la proyección en la primera variable, ¿no? Yo digo que, pues, ve la proyección en la segunda es su conjugado. Y noten que la función que estoy diciendo, que me los hace conjugados armónicos, pues es la identidad, ¿no? La identidad obviamente es morfa ¿no? Ahí no hay mayor problema. ¿Vale? Pero vamos a definir esta G, o sea, vamos a decir, ah, bueno, vamos a definir la G al revés, ¿no? O sea, de cómo es U, acuérdense que U es U más IB, vamos a hacer que G sea B más IU, y ver si esta función es armónica, Digo, si esta función G es holomorfa si fuera holomorfa entonces B y U serían este, conjugados, bueno, entonces, Nada más para hacer las cosas un poquito más sencillas, voy a llamar U de G a la parte real de G y B a la parte imaginaria. Si se dan cuenta, U de G es Y y B de G es X. Y esto sobre todo porque quiero empezar a calcular parciales. Entonces pues vean, si yo calculo las parciales, U de G con respecto a X es 0, U de G con respecto a Y es 1. U de g con respecto a 1, U de g con respecto a x vuelve a ser 1, y U de g con respecto a y es 0. Bueno, aquí la condición para que cumpla las ecuaciones de Cauchy-Riemann, toda la función holomorfa cumple Cauchy-Riemann, es que la diagonal sea igual, ¿no? O sea, U de x sea igual a B de y. 0 es igual a 0. Pero lo que está... Este cosa, en la antidiagonal debe estar relacionado por un signo de menos. Es decir, aquí tendríamos que tener que este es menos este, pero son iguales, ¿no? Entonces, cumple la primera ecuación de cauchy pero no cumple la segunda. Es decir, esta G no es holomorfa. Vale? Entonces, este es un ejemplo de que u y b son conjugados armónicos, pero b y u no lo son. O sea, la función no es simétrica. u está relacionado con b, pero b no está relacionado con u. ¿Dudas hasta aquí? preguntas. Bueno. Digo, y la verdad me gusta mucho este esta cuestión es de, de las relaciones, ¿no? matemáticamente hablando. No me considero una persona muy social, entonces. Pero a mí me gusta el contexto de las relaciones en, en el ámbito matemático. Se me hacen interesantes de estudiar. Bueno, pero otra de las propiedades que vimos, o si recuerdan, de las relaciones, es que sea reflexiva. Que cada quien esté relacionado consigo mismo. Es decir, que si yo meto una función de R2 en R, esta esté relacionada consigo mismo. Entonces, pues bueno, consigamos, sigamos con la misma U de arriba, o sea, proyectar sobre el eje X, creemos esa F, ¿no? Es decir, esta F va a ser U más I veces 1. ¿no? Y veamos si realmente, pues, esa F es este colombor. Y de nuevo, vamos a escribir U de F para su parte real y DDF para su parte imaginaria, ¿no? Para poder calcular este sencillo de nuevo sus parciales. Entonces, ¿quiénes son las parciales? UDF con respecto a X es 1. UDF con respecto a Y es 0. UDF, BDF con respecto a X es 1. Y BDF con respecto a Y es 0. Si se dan cuenta, este caso está peor. Este todavía menos cumple las ecuaciones de Cauchy y Rima, ¿no? Este ¿no? Este no cumple ninguna. La diagonal no es igual. Y pues la antidiagonal no es este, el inverso adictivo del otro, ¿no? Este de alguna manera, por decirlo entre comillas, está más lejos de cumplir Coshirena, ¿no? Entonces así pues, podemos ver que la... la ¿Cómo se dice? La relación, pues tampoco es reflexiva, ¿no? Y no tiene por qué ser. Ahora, aquí, pues, se hace una observación bastante buena, y buena porque la vamos a usar después. Que realmente eh, esta relación, o sea, que U, sea, U y B sean conjugados armónicos, no es una... O sea, si lo intento ver como una función, a U le asigno un conjugado armónico, no me da una función unívoca, ¿no? Es decir, el conjugado armónico de, de una función no es único. De primera instancia no tendría por qué existir, ¿no? pero en caso de existir, justo por las condiciones de cauchy rima pues se puede crear este, una infinidad de ellos, simplemente sumándole una constante real. ¿no? Lo que pasa es que las eh, ecuaciones de cauchy riemann pues, eh, al derivar eh, con respecto ya sea a X o a Y, se eliminan las constantes reales. ¿no? Entonces, pues, no mete mayor problema tener la traslación. ¿no? Que realmente sería una traslación con respecto al eje X a respecto al eje Y, ¿no? Es decir, en este caso, como estamos pensando los conjugados de U, pensando que U es la primera este, función en esta relación, U es conjugado armónico de B, entonces, este... Realmente la constante lo que está haciendo mover es el eje Y, ¿no? Es decir, si tengo B1 y B2 conjugados armónicos de U, B1 y B2 van a diferir, diferir por una constante, es decir, B2 es igual a B1 más una constante. Es lo único que estamos diciendo aquí, ¿no? Y bueno... Aquí nada más como recordatorio les escribí que quería decir que una función sea armónica. Que su laplaciano es cero, ¿no? Este es el laplaciano y quiere decir que es cero. Ahora, una cuestión también aquí, es, bueno, sí tiene que ver con el curso, pero igual no vale la pena tanto, tanto meternos, es que pues el laplaciano, o sea, el laplaciano de una función de R2 en R, no es más que es, este, a toda función, aplicarle, sacar la doble parcial con respecto a x más la doble parcial con respecto a y. Esto como eh, función que va de, de, de un espacio de funciones en otro espacio de funciones, y no quiero ser demasiado específico en estos espacios de funciones, Ahora, lo que sí quiero ser específico es que ambos espacios de funciones son espacios vectoriales. Eh, como función es una función lineal. Y realmente, digo, y eso es porque tanto la parcial con respecto a x como, como la parcial con respecto a y son lineales. Composición de funciones lineales es lineal y suma de funciones lineales es lineal. Entonces, el aplaciano o sea, delta de u que se define como esto... Es una función lineal. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque desde el punto de vista de álgebra lineal, una función es armónica si está en el núcleo de la placiana. Okay. Entonces, ¿todo esto para qué? Porque solo vale la pena observar o recordar que las funciones armónicas forman un, un, un espacio vectorial. El núcleo es un subespacio vectorial siempre, ¿no? Entonces, son un espacio vectorial y al ser un espacio vectorial, son cerradas bajo sumas y bajo producto con escalar, ¿no? Nada ¿No? más para que lo tengamos presente. Y bueno, está. La siguiente proposición pues, va a ser bastante útil, va a ser como nuestro cajito de batalla durante esta sección. Como les mencioné, nos vamos a meter como en cuestiones más reales, pero esta es una sección de cómo resolver problemas en variable real usando variable compleja. ¿no? Entonces, vamos a considerar un dominio simplemente conexo: un conjunto, una simplemente conexo. Y una función que sea dos veces diferenciable y armónica en la, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a afirmar es que es suave, o sea, que tiene diferenciales de todos los órdenes. Y la segunda parte es que existe una función holomorfa, F, de tal manera que U es su parte real. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta proposición? La primera parte se sigue de la segunda, porque si existe una función holomorfa de cual u es la parte real, como f es diferenciable de todos los órdenes, es analítica, pues efectivamente u también va a ser suave. No, no necesariamente analítica, pero sí va a ser suave. ¿Sí? Derivadas de todos los órdenes. Pero pues por el otro lado, este, eh, regresando a lo que hemos estado planteando, lo que nos dice es que si el dominio tiene una propiedad bonita desde el punto de vista topológico, como ser simplemente conexo, toda función armónica tiene al menos un conjugado. Bueno. Ya sabemos que siempre va a existir una, una infinidad porque, pues, como dijimos, si alguien es conjugado, simplemente le sumamos una constante real y eso sigue siendo conjugado, ¿no? Y de hecho eso caracteriza este, los conjugados de U, que hicieran solo por una constante real, ¿no? O sea, dado uno ya tenemos. Ahora, la gran pregunta, después de esa observación, es la existencia. No necesariamente tienen que ex existir. Pero, eh, con esta proposición, damos al menos una con condición suficiente para que exista, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? tenemos que crear esa red. Entonces, vamos a hacer algo bien curioso, porque no está inmediato, pero tampoco está muy complicado. Vamos, a bueno, vamos como todo este capítulo a usar todo lo que decimos, ¿no? Entonces, vamos a agarrar esa U. Y vamos a definir una nueva g. Esta g va a ser la parcial con respecto a x de u, menos y veces la parcial con respecto a y de u. Y lo que afirmamos es que esa función es analítica. ¿Y cómo vamos a ver que es analítica? Pues no sé si se acuerdan que se demostró en algún momento que una función bueno, es holomorfa, que ya, ya se vio que es equivalente a que sea analítica, si, sí, y solo si, sí. cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann y sus parciales, o sea, de su parte real y su parte imaginaria son continuas. Bueno. Entonces vamos a ver que cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. De nuevo, escribo UDG para denotar la parte real de G y B de G para denotar la parte imaginaria entonces así U de G es U de X y B de G es menos U de Y, ¿no? bueno entonces de esta forma ya podemos escribir como G de B, un punto más bonito, un punto más entendible para hacer nuestros cálculos como G es U de G más y veces B de G, ¿no? ¿Quién es U de G, la parcial de U de G con respecto a X? Pues U de G es la parcial de U con respecto a X y si la volvemos a calcular la parcial es la doble parcial con respecto a X. U de G con respecto a Y pues es la cruzada porque U de G pues, ya era la parcial con respecto a X, le calculamos la parcial con respecto a Y, y nos queda la doble parcial con respecto a X y luego con a Y. B de G es menos la parcial de U con respecto a Y. ¿Cómo es la, la, la con respecto a Y? Si le calculamos este, la parcial con respecto a X, nos queda menos la parcial de U, menos la doble parcial con respecto a XY. Bueno. Hasta aquí todo bien, ¿no? Bueno. Ahora, ¿quién es? b de g con respecto a y pues de nuevo b cómo se dice B de g es menos u de y y pues, si lo vuelvo a cal, le calculo la parcial con respecto a y pues me, me queda menos la doble parcial de u con respecto a y no aquí no hay mayor problema no ahora aquí hay que ver que cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Si se dan cuenta, pues, la parte de la antidiagonal se ve inmediatamente, ¿no? Este es menos este. Ahora, lo que necesitamos es que este sea igual a este. Ok. Aquí es donde vamos a usar que sea armónica. Porque que sea armónica, si recuerdan, significa que esto se hace igual a cero. Es decir, que U de XX es igual a menos U de y ¿verdad? U de X, es igual a menos U de y ¿verdad? Entonces, ya considerando esto, este U de gx es igual a D de G, ¿Vale? Aquí es donde estamos usando la hipótesis de que sea armónica, ¿no? Entonces, pues tenemos que, si ¿sí se cumplen las ecuaciones de cauchy riemann Bueno, nada más nos falta... UDG y BDG tengan parciales continuas. Pero bueno, eso no hay mayor problema porque le pedimos que fueran dos. Esta función es dos veces diferenciable. Pues como es dos veces di diferenciable, pues, este, esta UDG eh, volvería a ser, al menos es una vez diferenciable, y al ser este diferenciable le estamos pidiendo parciales continuas. ¿No? Y de aquí ya tenemos que g es holomorfa Ok, pero la construcción de g está un poquito rara, ¿no? ¿Por qué está un poquito rara? Porque suena más bien como la derivada de lo que querría construir, ¿no? No exactamente la función. ¿Por qué no exactamente la función? Porque me tomé las parciales, no me tomé u. Pero pues si se dan cuenta, uno le puedo hacer mucho, ¿no? No podría, o sea, lo único que podría hacer con u sería poner f como u más i 1 ¿no? Entonces, por eso tomamos este camino. Bueno, continuamos, ¿no? Y aquí es donde viene la, ocupamos la hipótesis sobre el dominio, que hace simplemente conexo. Como es simplemente conexo, ya en su momento vimos varias veces que U tiene, este, que, que en un simplemente conexo, la antiderivada existe, ¿no? Y esa antiderivada la vamos a llamar F. De nuevo, las antiderivadas en este caso, todas este, difieren nada más por una constante. Entonces, y siguiendo con la notación que acabo de aplicar, vamos a decir que. F tiene una descomposición en parte real y parte imaginaria como U de F y BDF, este, ¿no? Entonces, F es de la forma UF más I veces BDF. de F. Y pues, por lo que ya habíamos visto en algún momento, la derivada de F, su descomposición la podemos ver como UDF de, de X menos Y veces UDF de, de Y ¿Vale? Pero este F' tiene que ser G Como tiene que ser G Pues la parte real Tiene que coincidir con la Parte real de G Pero entonces esto nos quiere decir Que la parte real de esta derivada tiene que coincidir con U de G, pero esto es U de X, ¿va? Ahora sí, estas U de F y U, su parcial es igual, entonces como su parcial, este, como sus parciales son iguales, ¿Qué es lo que va a pasar? Que realmente estas funciones eh, solo difieren por una constante, una constante real. Como solo difieren por una constante real, pues podemos este, crear este f de tal manera, este, bueno, este f que de primera instancia existe, le podemos sumar esa constante real, de tal manera que ahora sí, su parte real sea U. Bueno, como ya se explicó, pues esto F es holomorfo. Eh, obviamente esto implica que U es suave. Y pues esto me da la existencia de que U tenga este, conjugados armónicos. ¿no? ¿Dudas en este punto? O? si se dan cuenta es usar de nuevo todo lo que ya habíamos visto ¿no? okay. entonces aquí pues vamos a seguir con, con esto un poco. Bueno, me voy a ir un poquito lateral, pero vamos a seguir con, con esta cuestión de las armónicas. Y vamos a empezar a ver cómo aterrizar los teoremas de variable compleja a teoremas de variable real, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Que aquí les voy a enunciar el teorema de, del valor medio pero para funciones armónicas reales. Ustedes con Jaime ya lo vieron para variables, para funciones sonomorfas, ¿no? O sea, de los complejos, de los complejos. Entonces, yo me tomo un conjunto abierto. Bueno, no, no necesariamente tiene que ser abierto, la verdad. Pero me tomo un conjunto abierto Y una función U que va de ese conjunto A en los reales. Y voy a pedir que tenga un punto, para un punto Z0, el disco de radio R, es decir, en el disco de radio R estoy considerando también la frontera, es la bola más su frontera o la clausura de la bola. Y lo que voy a hacer es este, bueno, pensar que ese disco está contenido dentro de. Conjunto a, a, por eso les digo Como ya lo estoy haciendo muy puntualmente No me interesa tanto que hace abierto ¿no? Bueno, no, ya vi que sin esto que hace abierto Por, por la siguiente condición Y les explico Entonces u de z0 Se puede ver como la integral De 1 sobre 2pi De 0 a 2pi De u de Z0 más REI teta, ¿no? Está como un poquito curioso, ¿no? Sobre todo porque... A esto, pues, ¿qué sentido le estamos dando, no? Esto parece que pues, es algo complejo, pero realmente, si se acuerdan, esto está en el dominio, el dominio está en R2, y pues esto es una interpretación... Esto es pasar de la interpretación de R2 o los complejos. Aquí se está dando una notación la notación polar compleja, pero pues realmente es la notación polar, es una abreviatura, ¿no? Esto equivale, equivale a R coseno de teta coma R seno de teta, ¿no? Por lo cual no tendríamos que tener ningún problema, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para mostrar esto? Pues, usando la proposición anterior. Entonces, vean, lo primero que, que decimos... Ah, Seguro que se me trabó el mousepad. Por la proposición anterior, <risa> Entonces, existe este F, ¿no? Ahora, empieza a haber un problema, ¿no? Porque A ah, solo les, les dije, A ah, es abierto. Realmente no lo estamos usando en A. Lo que vamos a decir, como a es abierto, yo puedo considerarme una epsilon suficientemente pequeña para que el disco de radio R y centro Z0 esté contenido en la bola de radio R más epsilon, centro Z0. Y ahora sí. Este, esta bola de radio R más Epsilon, centro Z0, es simplemente conexo. De hecho el disco ya es simplemente conexo, pero no es abierto. Entonces queremos meterlo en algo abierto para tener este, estas propiedades. ¿no? Acuérdense que la condición era abierto Entonces el disco es simplemente conexo, no es abierto, pero esta bola es simplemente conexa y abierta. ¿Vale? Entonces vamos a citar la propiedad del valor medio para funciones holomorfas. ¿Y qué es lo que nos dice? Ah, bueno, que f de z0 es la integral de 1 sobre 2pi de 0 a 2pi de f de z0 más r de e a la i teta de d teta. Si se dan cuenta, pues esto no es más que la integral a través de la curva que le da un círculo, este, que hace un círculo con centro Z0 y radio R. No es más que eso, ¿no? Es decir, esto interpretado lo que les dice es que F de Z0 es igual a la integral a través de gamma R, de F de, de, F de Z de Z, donde gamma de R es la curva que rodea a Z0, que traza el círculo que rodea z 0 con un radio de r. Eso es lo que nos dice nada más, ¿no? De forma compleja, pues, todo punto pues, es la integral a, a través de un círculo que rodea ese punto, ¿no? De la misma función. Entonces, eso está padre porque de alguna manera nos dice que el valor de todo punto está determinado por los puntos que lo rodean. Y digo, esto suena intuitivo en el sentido de que pues, la función es continua, entonces pues, tiene que ver cómo nos acercamos a ese punto, como un límite. Ahora, por otro lado, la integral es más débil que el límite. Entonces, pues, como al ser más débil que el límite, el hecho de decir que coincide con la integral, la integral alrededor todavía nos da un poco más de información. Y bueno, realmente aquí pues, lo único que se hace es considerar parte real y parte imaginaria, ¿no? Lo que pasa es que acuérdense que la integral compleja se define como integral de la parte real más la parte imaginaria. Entonces, si de esto tomamos parte real, pues de la parte izquierda me queda u de z0. Pero pues, si dentro de la integral tomamos también parte real, esta integral compleja, de nuevo la parte real más la parte imaginaria. Pero pues la parte real es la integral de u y es el resultado justo que estamos planteando. ¿no? Yo creo que hasta aquí estamos bien. <risa> el resultado este, es profundo a nivel técnico, a nivel técnico de variable real, pero la demostración, pues ya solo es ocuparnos de, de esta definición de que sean conjugados armónicos, ¿no? Bueno, aprovecharnos de eso, ¿no? Y está padre, la verdad. Bueno. Ahora, eh, digo, estas son cuestiones que estuvieron viendo con Jaime en estos días, y ahora vamos al principio máximo local para funciones armónicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que de nuevo, si nos tomamos a un subconjunto de R2 abierto, un punto ahí, entonces, si nos tomamos un máximo local, ¿qué significa que sea máximo local? Que exista una bola, de tal manera que todo punto en la bola, pues U de Z0 es máximo en esa bola, U de Z es menor o igual a U de Z0, para todo z en la bola. ¿va? Entonces, pues, ¿se dan cuenta? Esto es como un teorema un mini, un de Liouville local, ¿no? O sea, ah, bueno, si está acotado porque dentro de la bola, está acotada. Entonces, pues, la función es constante, ¿no? en algún punto alrededor, este, bueno, es constante localmente, o sea, va a existir un radio donde sea constante. No necesariamente, si se dan cuenta, no necesariamente es constante donde está el máximo, ¿no? sino existe otro radio donde es constante la, la función. Ahora, esto no debería de ser tan, tan de extrañarse, porque desde, algún, desde un punto de vista top, este, topológico, no necesariamente suave, pero sí, creo que sí se puede hacer suave. La bola, pues es geométricamente o topológicamente equivalente al plano, ¿no? Entonces, pues, lo que sería de esperarse es que muchas de esas funciones que se valgan para una bola, para el plano, se valgan para la bola. No sé si me voy a entender un poco. La condición en la que difieren este, mmm, topológicamente la bola y el plano es que la bola está acotada y el plano no. Entonces, hay ciertas cuestiones que son topológicas y hay ciertas cuestiones que son métricas. Eh, esa es una de las cuestiones que... Que topológicamente sean ciertas eh, donde este, nos, nos hace ruido y que no se vayan luego todas las cosas es justamente en eso que uno es acotado y el otro no pero pues es una cuestión métrica y pues ahí siempre hay este, una cuestión de que definir acotado desde un punto de vista topológico es un punto más complicado ¿no? bueno, pues vamos a demostrarlo si se dan cuenta, pues son dos parrafitos. Y bueno, de nuevo dependemos de la primera proposición, ¿no? De nuevo volvemos a hacer lo mismo. Tomamos el disco, radio R, y vamos a tomarnos una bola, ¿no? Un, un epsilon de tal manera que esté conectado, este, una R más epsilon, de tal manera que la bola de radio R más epsilon con centro Z0 esté contenida en A. Y esta F que sea holomorfa, de tal manera que la parte real de esta F holomorfa sea la función original 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar la función E a la F. ¿Pero qué pasa con E a la F? Como la exponencial es holomorfa y f es holomorfa, y bueno, pues el dominio de e son todos los complejos, pues no hay mayor problema. La composición está bien definida. Entonces, pues esa función e a la f es holomorfa. Ahora, recordamos que la norma de la exponencial es la norma de la parte real, ¿no? De e a la parte real. Es decir, la norma de E a la FZ, es E a la UZ, ¿no? Esto fue una, una cuestión que se dio bastante, ¿no? Que si tienes E a la X más IY, la norma de E a la X más IY es simplemente E a la X. Y ahora sí, vamos a ocupar una propiedad sencillita, que, pues, bueno, la exponencial es monótona, ¿no? comúnmente ¿Cómo se demuestra esto en cálculo? Calculando la derivada y que la derivada es positiva, ¿no? Pues la derivada de, de la exponencial es ella misma y es una función positiva, como una función real, ¿no? Acuérdense que como función compleja, pues no es, no es positiva, ¿no? Toma todos los valores menos el cero. Entonces, ¿qué quiere, que ¿qué quiere decir que sea monótona? Que el punto donde u es máximo va a ser un punto máximo también de e a la 1. Es decir, las dos funciones tienen los mismos máximos, ¿no? Entonces, lo que vamos a aplicar es el principio de funciones sonomorfas. Le digo, el principio de máximo local para funciones holomorfas. Es decir, se lo vamos a aplicar a E a la F. Este, pues ya lo, como les digo, ya lo vio Jaime, lo aplicamos. Y esto nos va a dar un lugar donde E a la F sea constante. O sea, nos va a dar un, un radio donde E a la F sea constante. Pero si el E a la F es constante, pues en particular eso quiere decir que F es constante. Pero pues, si F es constante, su parte real es constante. Y ya terminamos, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, lo que necesitamos era poder agarrar un máximo, ¿no? Encontrar un máximo de U. Pero, bueno, el problema es que, o sea, lo aplicamos... O sea, yo me tomo F... Si yo nada más aplicara el principio de, o sea, de primera instancia no puedo aplicar el, este el principio de, de principio de máximos locales a F. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo están distribuidos los máximos de F. Yo sé que Z0 es un máximo de U pero no sé que Z0 sea un máximo de F. Entonces, por eso hacemos todo este rollo. Agarramos E a la FZ, para que ahora sí, esto me da E a la UZ, y ambos tienen los mismos máximos. Es decir, F no tiene los mismos máximos que E a la FZ. Pero E a la FZ sí tiene los mismos máximos que U. Ese es este, el medio del asunto. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Cualquier cosa, este, mañana continuamos. Este, mañana ya termino. Todavía nos falta un poquito. Me llevo toda la clase. Pero si no, este, preparen sus dudas o me pueden escribir un correo. ¿Vale? Gracias, hasta mañana.